Bien, las dos en punto. Estamos en Ginás del Vallés con un monográfico de la inteligencia activa clínica. Haremos tres presentaciones, una visión general que la haré yo, después la doctora Ana Albi presentará lo que son las variables de la inteligencia activa y las pestañas y por último a la doctora Elvira Franco nos explicará cómo funcionan los programas en la, en la inteligencia activa. La idea que tenemos hoy es hacer una visión general de toda la, la inteligencia activa y en una posterior vídeo videoformación uh, lo que plantearíamos sería hacerla más práctica sobre eh, situaciones eh, de ejemplo donde eh, explicaríamos todo lo que vamos a explicar hoy. Con lo cual tampoco uh, os preocupéis si veis mucha cosa en poco tiempo, pero la idea que tenemos es dar una visión global de qué es lo que está dando de sí la, la inteligencia activa. La inteligencia activa ah, entró hace cinco o seis años en el ECAP, ah, es decir, ya, ya, ya tenemos una experiencia con ella, pero hay cosas que no, no las acabamos de utilizar o, o no las conocemos mmm, suficientemente, o hay profesionales que se han incorporado posteriormente y entonces la, la, la información que tienen de la inteligencia activa no es, no es completa. Uh, la definimos como un, un sitio del ECAP, un, un, un, una parte del ECAP uh, donde quedan centralizadas todas las actuaciones y los datos eh, de registro a uh, las variables del paciente y donde podemos hacer un seguimiento. ¿eh? Sería como el, el panel de control de, de, del coche, ¿no? con, tantas, con tantas luces y ...y tantos eh, datos. Esa sería un poco la idea, pero la diferencia de dirigencia activa... ...es que no es fijo. Los, los datos son, varían en función de una serie de características... ...como un escenario cambiante del paciente. Es decir, ah, no es lo mismo que sea varón o, o sea mujer... ...o que tenga un asma o que sea hipertenso... ...o que sea un niño. Es decir las variables que van apareciendo en la inteligencia activa van cambiando en función de la situación, del estado del paciente. Es decir, que tenemos por una parte una, un módulo que nos va a dar toda la información necesaria, en, con una visión y que va cambiando. La entrada, todo el mundo sabe que es por esta, este icono, este icono de, que es una letra gamma, ya se puso una letra diferente para dar una visión de que era algo diferente. Y al entrar, entramos uh, en la inteligencia activa, pero no hace falta que salgamos de la, de la inteligencia activa. Es decir, la inteligencia activa está montada de tal manera que podría ser la puerta de entrada de cualquier visita. Es decir, cuando entramos en el paciente, si en lugar de entrar por el seguimiento clínico, que el 99% de los profesionales entramos por el seguimiento clínico, entráramos por la inteligencia activa, ya tendríamos toda la información del paciente. Toda la información, todo lo que hay pendiente, cómo están sus variables, cómo está su tensión, cómo está su actividad física, lo que sea. Si entramos de esta manera, no se nos olvidarán cosas. Y no nos pasará ¿eh? que se nos, olvide, se nos ha olvidado, de que nos, incluso de que se nos había olvidado. Es decir, que al final uh, el paciente ha marchado y no hemos hecho un seguimiento de la hipertensión, en ¿eh? una consulta espontánea. Eso es un poco la idea. La puerta de entrada del cap tendría que ser siempre por inteligencia activa. Desde aquí no hace falta que salgamos porque tenemos posibilidad de ir al seguimiento clínico, de anotar notas en el seguimiento clínico sin más, eh, sin ver nada más. Podemos ir al seguimiento de los hospitales, sin necesidad de salir de la, de la inteligencia activa, o ir al módulo de prescripción. Podemos prescribir y al salir volvemos otra vez a la hoja de inteligencia activa. Lo mismo a, en la historia de prescripciones las analíticas, aquí podemos eh, ver las analíticas o hacer una petición y también podemos hacer una petición en la misma hoja de la inteligencia activa, ahora os, os explico cómo, sin necesidad de, de ir al, a la hoja de petición de laboratorio. Hay variables, por ejemplo, como la evaluación de la anemia, que con el botón derecho, eh, siempre el botón derecho, con pues el botón derecho nos permite, únicamente clicando en Petición Express, hacer la petición. Esta petición ya está hecha ¿eh? de, de la anemia. Si queremos ver qué es lo que ha hecho la inteligencia activa, iríamos a la petición y veríamos que ha hecho una petición de anemia ferropénica, seguimiento de cuatro meses. Es una, una de las posibilidades que tiene la inteligencia activa. Hay variables que lo dan, otras que no. También podremos hacer de la petición de orden clínica, podremos ver un electrocardiograma, ver la espirometría o la, el fondo de ojo. Estas tres pruebas van ligadas al, al, nuevo, al nuevo módulo de gabinete siempre. Ya no sale el antiguo, desde inteligencia activa. Está linkado al nuevo. También podemos ir al módulo IT. A las vacunas, los informes, importante, aquí podemos ver todos los informes que tiene el paciente, tanto informes del módulo colaborativo, que serían los electro, los informes del hospital de Vallebrón, los informes cargados en HCnet y también podríamos acceder a los demás informes de documento de usuario, informe clínico, informe social, informe de enfermería. También podemos acceder a, a las visitas desde aquí, no hace falta salir de Inteligencia Activa, a tanto las visitas históricas como dar, programar, si vamos a programar desde aquí, o hacer una, una e consulta desde aquí, ¿eh? desde aquí, sin necesidad de salir a la hoja principal de, de la lista del día. También podemos mandar una, una tasca administrativa, eh, protocolo de ensa, introducción voluntaria de embaraz, ASIR... ...valoración de enfermería, pla de curas, consulta espontánea... ...todo, ¿eh? plan de intervención, el PIC y el informe del PIC... ¿eh? ...y también podemos acceder a HC3, al módulo colaborativo... ...que sería el seguimiento clínico compartido de, de, de HLICS... De ¿eh? ...y si fuera poco, tenemos también la posibilidad... ...de las fuentes de información, que son estos libros que hay aquí... donde podemos ver pues, desde consejos a los pacientes, desde consejos de la Canfic, hasta el Harrison Online, Boletín Rock, vamos, lo tenemos todo, todo, todo. Además, tenemos la posibilidad, que ya en su momento se hizo una explicación, pero lo volveremos a explicar otro día, la posibilidad de hacer desde aquí petición express, que es básicamente... O bien desde aquí generar una orden clínica o generar uh, una analítica o, o generar un papel donde le demos al paciente para darle un recuerdo de una, de una actividad o generar una visita virtual. Todo esto uh, acabará en una agenda si está parametrizado. ¿eh? Eh, ya explicaremos en otra sesión cómo, cómo se puede hacer. Uh, también tenemos las pestañas. La doctora Ana Albi nos explicará cómo movernos sobre pestañas y sobre variables. Y la doctora Elvira Franco nos explicará los programas y guías de práctica clínica que corren con la inteligencia activa. También deciros que eh, en el interrogante tenéis una explicación de los colores y, y los, los, lo que nos iba explicando la doctora Ana Albi. Y por último deciros que eh, siempre en, en, en muchos programas, pero en el ECAP, la letra F1 nos permite, cuando vamos a la pantalla, nos permite eh, la ayuda. Y se ha creado una ayuda uh, que es muy reciente, de, de final de año, sobre la inteligencia activa. Os aconsejo que os la, os la miréis porque son 23 folios, nosotros lo, lo hemos mirado para la videoformación de hoy y la verdad es que hemos aprendido cosas que no sabíamos. Os dejo con la doctora Analbi.